Enchiladas, sopes, dobladitas, chilaquiles, nieves artesanales, artesanías, música y muchas cosas más encontrarás en la Plaza del Sabor, la Artesanía y la Música. Ven este viernes 7 de abril a la Plazuela Hidalgo. Mixteaguala de Juárez, somos pueblo con sabor. Te esperamos.